gameOver Era más ronda 1 Cuanto más tiempo defiendas la calavera, más puntos ganarás. Bola a En camino. Tenemos la bola. Bola soltada. Trow it throw it out. Buena muestra de valores. Bola soltada. Tenemos la bola. No aguanta el bro. Le ganamos. Y, y, y, y, y, y, y, y, y. y equipo qué se hace No, me justo me puse a recargar. Justo me puse a recargar. Bola soltada tomar ahí. Bola soltada, tomar la bola a ¡Oh madre, no, no, no, no, no, otra vez así no, no, no, no, no, no, Marico, no, no, la gente lanza la no, madre no, no, no, Marico, pero ¿cómo me da? Tú detrás de una pared. Verga, huevón. El enemigo tiene la. Dime tú qué hago, huevón. Dime tú qué hago. No, por Dios, de verdad. Ronda final. A punto. tiene Camuflaje activo. C2, bro. Misa 2. Tienen que ayudar. Tienen que ayudar, bro. Misa 2. Quedan tres versos. pero antes de tanto, no sé. Esto ahora. Por favor. ¿Cómo están con él? Mira la madre, la Andre, bro, la Andre, lleva 30. Paso a 30. madre se lleva 30. Soto? Soto. Bueno, murió Andre, lo no importante. Yo llevo 20 kills, bro. A la verga, 20 soltada. El enemigo tiene la bola. Eh, no por muchachito. No, no, El enemigo tiene la bola. Bola Bueno, no voy a ser nada muerto. Enemigo tiene Lo que sea eso que me que cojo la bola y ganamos la partida y libra muy bien ja! Uh, 21 14 qué buena sí, sí, contento, pero te traigo,